Hola. República Dominicana y todo el mundo está pasando por una crisis nunca antes vista causada por el coronavirus. Es nuestra obligación tomar acción y quizás nuestra parte es la más fácil, quedarnos en casa. No salgas de tu casa. Si es estrictamente necesario que lo hagas, utiliza la mascarilla. ¿Sí? La mascarilla, la república checa es uno de los pocos países que ha logrado controlar y disminuir la propagación del virus haciendo tres cosas, quedarse en casa, solo salir si es extremadamente necesario, higiene estricta, lavándonos las manos y desinfectando las superficies de nuestro hogar, y la que hace realmente la diferencia, si debes salir de casa, usa la mascarilla, todo el mundo, todo el tiempo. Yo sé, quizás mucha gente te ha dicho que utilizar la mascarilla no te protege. Sin embargo, hay estudios que señalan que una mascarilla, incluso hecha en casa, puede protegerte parcialmente. Sí, parcialmente, pero ahora cualquier protección es necesaria. Porque las mascarillas previenen la transmisión de ti hacia otros, cuando estornudas, toses y hasta cuando respiras ya que la mayoría de las personas que tienen el virus pueden contagiar a otros aunque no presenten síntomas. Cuando ambos utilizamos mascarillas, yo te protejo a ti y tú me proteges a mí. Y así, ambos estamos a salvo. Mi nombre es José Yené, infectólogo intensivista. Todos hemos visto muchísimas películas de ficción. Esta no es una. Sin embargo, en esas películas todos usan máscaras. Ponte tu máscara hoy. En medicina, muchos pocos, hace mucho. Al inicio de esta pandemia, pensábamos que solo un tipo de mascarilla podría protegernos del contagio. Ya sabemos que cualquier tipo de mascarilla nos protege, desde un 90 a un 100%. Quiero que hoy, tú seas elegido. Tu máscara. Hace unos días muchos se reían de los que usaban mascarillas, sin embargo, ahora mismo esa puede ser la clave para combatir la propagación del virus. Ponte tu mascarilla, eh. Ponte la mascarilla. Ponte tu mascarilla. Ponte tu mascarilla. Ponte tu máscara. Ponte tu mascarilla. Ponte tu mascarilla. Ponte tu mascarilla. Sabemos que las mascarillas ahora mismo escasean. Las mascarillas de tela caseras son una forma muy práctica de protegerte. Hagamos para todos, para nuestra familia, para nuestra comunidad. Emparte este mensaje y hagamos que todos los dominicanos usen mascarillas. Hazla en tu casa, cómpralas. Si tienes muchas, dona y juntos hagamos la gran diferencia. Y juntos vamos a salir de esto, puedes estar seguro. Juntos lo hacemos.